Hola querida familia del Taller de Corte y Corrección, les deseo una hermosa, feliz y santa Navidad, valga la redundancia. ¿Qué más santo, qué más feliz que el hecho de que el Hijo de Dios se haga hombre, que esté entre nosotros y que nos permita seguir adelante? Un camino de lucha, de creatividad, de tenacidad, eso es lo que les deseo para todos ustedes. Y siempre, Dios trae la recompensa.